Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, vamos a continuar con estos vídeos en los cuales estamos aprendiendo a visualizar estructuras en radiografías simples de toras. Le toca el turno a las líneas medias tímicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes de empezar de lleno a localizar cuáles son las líneas medias tímicas, lo que vamos a hacer va a ser eh, primero entender lo que, el término de interfase, ¿vale? Bueno, pues por interfase... Lo que eh, se entiende es una zona de separación entre dos fases, ya sea gas, gas, gas líquido, eh, eh, gas sólido. Bueno, en este caso, lo que la interfase va a tener lugar entre dos estructuras, que va a ser el pulmón, ¿vale? Y también va a ser eh, mediastino. Y me podéis decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con fase? Bueno, pues muy sencillo. ¿Qué nos vamos a encontrar en el pulmón? Aire. Por tanto, fase gas. ¿Qué nos vamos a encontrar en el mediastino? Bueno, pues tejidos de estructuras que están dentro del compartimento mediastinal, ¿no? Por tanto, es la fase sólida. Eh, y entre, como os he comentado, la interfase, bueno, pues es una zona de separación entre estas dos fases, fase gas y fase sólida. Y pues va a estar eh, formada, ¿por qué? Por la pleura. ¿Vale? Bien. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Bueno, si pues yo me fijo en la placa, lo que va a tener es que el aire me va a delimitar todas estas, eh, todos estos tejidos sólidos que voy a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Y eh, qué me va a generar? Pues genera una sombra, ¿vale? Y esta sombra nosotros la vamos a poder eh, visualizar en las radiografías como, Pues como líneas, ¿vale? Por tanto... Vamos a pasar rápidamente a estudiar lo que son las líneas mediastínicas, ¿vale? Vamos a localizarlas, que es lo divertido. Venga. Pues nada, empezamos por el sector superior, ¿de acuerdo? Y en el sector superior lo que nos vamos a encontrar será eh, la banda paratraquial derecha, ¿vale? La he pintado de blanco. Esta banda paratraquial derecha representa la interfase entre el pulmón derecho, ¿vale? Y la pared lateral de la tráquea. Se va a extender, fijaros, desde la clavícula ¿vale? hasta el ángulo traqueobronquial derecho, que bueno, termina eh, con la vena ácidos. El límites es la vena ácidos. La siguiente línea que vamos a ver, bueno, pues son las líneas paravenosas. Fijaros que las he dibujado, una eh, en color naranja y la otra en eh, color violeta. Representan la interfase entre los pulmones ¿vale?, y las estructuras vasculares. En el hemitólax derecho, ¿vale? Representa, bueno, la estructura vascular es eh, la vena cava superior, mientras que eh, en el hemitoras izquierdo, esta estructura vascular es la arteria subclavia izquierda. Eh, si os fijáis, son cóncavas hacia afuera. ¿vale? Bien, la siguiente línea que voy a, bueno, a señalar será esta línea amarilla que veis en el sector inferior. ¿Vale? Se denomina línea para espinal derecha, como veis, esta línea para espinal derecha es recta y representa la interfaz entre el pulmón derecho, ¿de acuerdo? Y también tejidos blandos y grasa mediastínica posterior. Eh, se extiende, bueno, pues se va a extender desde, eh, la octava, eh, bueno, desde el cuerpo vertebral de la octava vértebra torácica al cuerpo vertebral de la decimosegunda vértebra torácica. La siguiente línea que vamos a tener que localizar será la línea para espinal izquierda, que veis aquí, que la he puesto de color azul, ¿vale? Y se extiende desde, eh, es también recta, se extiende desde lo que es el callado órtico, ¿vale? Hasta lo que es el diafragma. Eh, representa también la interfase, en este caso será del pulmón izquierdo, ¿Vale? ¿Con quién? Con los músculos paraespinales y la grasa mediastínica posterior, del mediastino posterior, ¿vale? Fijaros que eh, siempre eh, nos vamos a encontrar eh, a la izquierda, bueno, eh, otra línea, en este caso que la he representado de color rojo, que es la línea paraórtica y que representa la interfaz entre el pulmón izquierdo y la pared lateral de la aorta descendente. Bien, eh, Pasamos a la siguiente línea. La siguiente línea es esta línea que veis así, es oblicua, ¿vale? Y de color verde, ¿de acuerdo? Se llama receso ácidoesofágico y no es una línea mediastínica propiamente dicha. ¿Por qué? Porque está causada por, diferen... eh, por la diferencia de densidades entre las, eh, el pulmón y las distintas estructuras que podemos encontrarnos en el mediastino, ¿de acuerdo? Eh... Va desde, se extiende desde lo que es bueno, la altura, a nivel del, de lo que es el callado de la vena ácigos hasta el hiato aórtico. Su tercio eh, superior va a ser convexo hacia la izquierda, el tercio medio es convexo hacia la derecha y el tercio inferior será recto. Esto cuenta el receso ácido sofágico. Vamos entonces a pasar a eh, lo que es la ventana aortopulmonar. ¿vale? La ventana aortopulmonar la tengo representada así. ¿Vale? Esta, con esta concavidad de color, eh, bueno, pues celeste, y lo que representa es un espacio mediastínico, ¿de acuerdo?, eh, que está ubicado entre el callado aórtico y la arteria pulmonar, ¿de acuerdo?, que en una radiografía la vamos a ver como una interfase, ¿eh? ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el pulmón se va a meter un poco en lo que es la ventana ortopulmonar y va a generar esta morfología cóncava. Os vamos a, voy a explicar rápidamente eh, bueno, pues, qué es lo que pasa aquí. Bueno, imaginaros que este es el espacio, que esta es la ventana ortopulmonar, este es el límite anterior, y este es el límite medial, vale, este es el límite eh, posterior y este es el límite lateral. Bien, pues ¿qué va a pasar? Que eh, yo tengo que en el límite, en este espacio, limita medialmente, por un lado, con lo que va a ser la tráquea y el bronquio principal izquierdo, también medialmente y un poquito más posterior con el esófago, ¿vale? Este espacio eh, limita anteriormente, bueno, tiene un límite que lo va a conformar lo que es la pared posterior de la aorta ascendente, ¿vale? Y el espacio, bueno, pues también lo que es la aorta eh, descendente, ¿vale? Lo que es la pared anterior de la aorta descendente, bueno, pues eh, va a generar el límite posterior de este espacio. Eh, luego vamos a notarlos con dos límites, ¿de acuerdo? Uno que va a ser eh, superior y otro inferior. El límite superior, ¿vale? Que no lo vemos aquí, lo voy a tener que poner, a ver, de este color, ¿vale? Fijaros, el límite superior, bueno, pues, eh, lo va a eh, crear eh, lo que es la pared inferior del callado aórtico, ¿vale? Y, en verde, ¿Vale? Imaginaros el límite, lo que es el suelo de este espacio, ¿vale? Lo va a generar, pues, la pared superior de que de la aorta de la arteria pulmonar, ¿vale? Por tanto, ¿qué me queda? La pared lateral, en la pared lateral, ¿qué voy a encontrarme yo? En la pared lateral lo que me voy a encontrar va a ser pulmón, ¿vale? ¿Y el pulmón qué va a hacer? Bueno, pues el pulmón, como queda este espacio aquí libre, ¿vale? Se va a introducir, ¿vale? Vale. Generando, pues, esta morfología cóncava que vamos a ver en las placas. Eh, de con, una, con proyecciones postero-anterior. Vale, bueno, pues salimos de aquí y vamos a hacer ya un pequeño briefing, ¿vale? Y, perfecto. Fijaros aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues lo que hemos visto es la pared paratraqueal derecha. Aquí está. ¿vale? Hemos visto la línea espinal derecha. Aquí la tenemos. ¿vale? Hemos visto la línea venosa. Una de ellas. También tenemos la otra línea venosa. Fijaros está aquí, se ve perfectamente. La ventana ortopulmonar. ¿vale? Tenemos también la línea para espinal. Izquierda, la línea paraórtica, ¿vale? Y fijaros, la esta que es oblicua, que es el receso ácido esofágico. ¿Vale? Pues venga, lo último que nos queda es cubrir este cuadro, ¿vale? Y nos vamos. Perfecto. Pues venga, empezamos. La banda paratraqueal, la interfase, ¿cuál será? Pues será pulmón. ¿Y qué más? Y tráquea, acordaros. La línea paravenosa también va a ser pulmón, ¿y qué más? Y estructuras vasculares asociadas al mediastino superior, ¿vale? Línea paraspinal derecha y la paraspinal izquierda, hablamos de pulmón, ¿vale? Y mediastino posterior, ¿Vale? Aquí nos quedamos. Y el receso ácido esofágico, bueno, pues también será pulmón y mediastino. Y la ventana ortopulmonar, pues va a ser también pulmón y mediastino, que va a ser el espacio mediastinal, ¿vale? El origen, bueno, el origen de esta interfase va a ser por contacto, ¿vale? Siempre va a ser tangencial. Todos estos casos va a ser lo mismo excepto el receso esofágico, que era porque, porque la interfase se producía por una diferencia de eh, densidades. ¿De acuerdo? Bien. Eh, en el caso de la sombra, ¿cómo va a ser? Bueno, pues eh, en el caso de la sombra, la línea paravenosa, ¿de acuerdo? Eh, iban a ser cóncavas, hacia afuera, ¿os acordáis? La línea para espinal derecha era recta, ¿vale? la sombra iba a ser recta, la para espinal izquierda también iba a ser recta. El receso ácido esofágico es oblicuo, mientras que eh, la ventana ortopulmonar ¿vale? iba a ser cóncava. Y la banda paratráquea derecha, bueno, pues en principio es, eh, bueno, entre recta y cóncava, va a depender, ¿vale? Va a depender de la pared de la tráquea. Vamos a ver entonces eh, qué patologías podemos, eh, posibles patologías que están asociadas a alteraciones en estas sombras, ¿de acuerdo? Entonces, en eh, la, la banda paratraqueal derecha, bueno, pues nos podemos encontrar con que, con adenopatías. Y también con que con un derrame pleural. ¿Vale? De la línea paravenosa vamos a pasar. En la línea para espinal derecha, bueno, nos vamos a poder encontrar con osteocitos. Que va a pasar lo mismo en la línea parastinal izquierda. Nos vamos a poder encontrar en el caso de la línea parastinal izquierda también elongación de que de la aorta descendente ¿Vale? En el caso del receso ácido bueno, podemos encontrarnos con adenopatías que pueden ser subcarinales ¿vale? O también pueden ser paresofágicas También hay que dar hay que... Eh bueno, eh, sospechar en el caso de dilataciones de aurícula derecha, ¿de Y ya por último, en la ventana aortopulmonar, ¿vale?, nos vamos a poder encontrar adenopatías, sospechar de adenopatías, ¿vale? o de aneurisma de la aorta. Bueno, nada, pues nada más. Hasta aquí este vídeo en el cual hemos aprendido a localizar líneas medias tímicas. Nada, solo os queda poner en práctica todo lo que habéis visto aquí. Para ello, lleno en el aula eh, virtual, tenéis una serie de imágenes en las cuales vais a poder poner en práctica pues la eh, visualización y localización de líneas medias tímicas. Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos.